Buongiorno, caro amigo, da Pablo. El giorno de hoy, ¿qué cosa faccio? Una, un entrenamiento militar, un circuito militar. Voy a hacer 10 ejercicios que serán continuos, continuo. continuo. Facho uno, riposo poco, prendo un gocho de aria y continuo. 10 ejercicios, un workout per persona alenada. La gente que me ha dicho, voglio qualcosa fuerte Pablo? ¿Qué medio de fare esto? questo este questo workout, con este habíamos bisogno solamente de qualcosa pesante. Les presento a mi amiga, guarda. ¡Pah! La rota, la rota, no sé cuánto pesa, pero cuál es pesante. Si tú a casa no hay una rota o en palestra, prende unas confecciones de, de agua, de 2 litros, prende el KTB, prende la lavatrice, <ríe> prende el divano, cualquier cosa que, <ríe> que pese. Pero, si se mal. Aunque he portado, guarda, he ¿eh? portado, guarda, guarda, mi arma, mi arma secreta, guarda. Mi arma secreta porque más ama. <ríe> Agua la natura, ama tu guarda, he portado la corda. ¿Qué cosa vamos a hacer en La corda vamos a saltar, es un ejercicio buenísimo para mantenerte en forma, reachugar, ¿Qué medio, qué medio que esta arma, la que te pica cuando te, te espalda. Ok, perfecto, perfecto. Para iniciar, importante, ver un poquito de agua, he portado con mi, mi agua, mi agua, mi agua. Una agua pura. Sin sabustina, sin niente de uh, niente estrano, guarda. Cierto que si tú lo usas, bienvenido. Aspecto que te faccia bene, pero yo guarda. Pura agua natural. Yo meto la energía, meto el core. ¿Y tú qué cosa le metes? Ah, Perfecto, con esta agua natural me piace, me piace. Ok, para iniciar, para iniciar. Vamos a hacer un poquito de movilidad. Movilidad. Circuito militar. Ok, muevo un dietro de la espalda, la espalda. Próximamente debo hacer un... Esto, un ejercicio o, o ejercicio de stretching para la espalda. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a investigar el tema para hacerlo porque tantas tensiones, tantas cosas. Vienen por las tensiones de la espalda. Magari por las posturas, por, por, por el trabajo, porque no se duerme bien. Ecco, lo voy a hacer en este video più Avante. Dietro de la espalda, avante. Me muevo en el posto. Tiro, tiro, así, guarda, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro. Voy a encrochar, eh. y descendo lentamente. Perfecto, cambio. 20 segundos y cambio. Ok, perfecto. Me piego un poco, me piego, me piego. perfecto, perfecto, muevo un poquito el bachino moviendo las caderas en español en Spanish. giro, giro, giro, giro ok, perfecto 10 ejercicios, 10 ejercicios que serán continuo. solamente voy a hacer así ah, prendo un gocho de área y continuo yo voglio que tú me deis el máximo Álzate del divano y prepárate y ponte en forma con Físil Más, Alenamento Militares. Ok, perfecto. Inicio, inicio, inicio, inicio, inicio, inicio. inicio. Oiga, el sol está piteando, Voy a iniciar un ejercicio. Voy a hacer el, el, el jumping jack. Esto ya lo llamo faltado siempre, lo he yo en mis alenamientos procedentes. Siempre lo meto porque es un ejercicio que te ayuda a estar en forma eh, físicamente. Te mete, te pone.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 8, 9, 10, 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10, 10 in más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Uh, y se me olvida... contar. No sé si he 50 o he 40. Si si lo has hecho, va bien. Nuestro próximo ejercicio. Voy a hacer... Pusha, pusha, pusha diamond y pucha. swingers. Vamos a hacer 20. 10. 10 y 10 y pusha diamond. Mira. Mira de frente. Espalda abajo. Estoy haciendo. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pucci a fine, guarda. Essendo piego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, De ¿no? Decente. Decente. Sí. El entrenamiento militar está iniciando a fácil función. Ok. Nuestro próximo. Nuestro próximo. El squash defensa. Sentadilla defensa. Sentadilla. Prendo área. Uf. Guardalo qua, guarda qua la difesa. la difesa. ora fare 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ese de la zona del confort, Ese. Prepárate con firmeza. ¿Cuál continúa? Abdomen. guarda, No me fregan niente. 35 grados. Abrelo. Abdomen. Abdomen. Manos a tus ¿Cuál lo que falta?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 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Perfecto. Perfecto. Uh. Oiga, estoy arenando con el dinero. Con el money. Uh. Prendo un cochino de ver Adiós. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la caminata. La caminata de... Depredador, caminata del dragón. Ok, me preparo. Postura, guarda la postura. Guarda la postura. Tipo pulsar, Pusha. Avanti. Uno, Due. tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Uno y piu la caminata si no es falta si falta la caminata Adesso. nuevamente torno indietro adelantos te ayuda a meterte en forma en poco tiempo. cual continua. Como ya rota, y ya, rota. Torno, torno, indietro. Se llena, guarda la postura. Normal. Es, normal que se haya un es normal. Es normal que pues estoy un poquito Es normal. Es normal. Tú soy un gladiador. Soy sí. un gladiator, nada como mis músculos se sí. hipertrofia, la masa muscular aumenta. ok, ¿Cuál continua? Vamos a parar. Eh? Mountain climber. Mountain climber. Mountain climber. Sí. Sí. Mountain climber. Se va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 Pega un poquito de agua. Entrenamiento militar. Circuito. ¿Cuál continuo. Postura. ¿Cuánto con este ejercicio elaboramos? Gamba. El brazo. Vádelo pa, mano tierra mano tierra. mano en postura, voy a hacer esto, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, profundo. Respira profundo. Respira. Respira. Respira. No te puedo fermar. Próximo. Pro laboro espalda. ok, Laboro espalda. Atención. Si no hay la espalda así fuerte, es medio evitar el esto. Porque con la salud no se yo. Ok. Posiciones. Posiciones. Aterra. Aterra. Abro. Uno. Due. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Cuatro. Nove. Salto la corda, 10 saltitos, 10, solamente 10. Uh, Buen el área. Ok, 10, salto, solamente en Y si va. Okay. Uh. por último guardare questo allenamento, se tu ancora non ti sei iscritto, iscrivetevi adesso. Il cuore, Pablo. Ah, Ce l'abbiamo fatta! Grande, grande, grande!